Jesús ella Esa, tiene cuatro años. Pude ya Su j o e o e j a n n a e i ya el gey que el rudo Tiene uno, mano y de pelo. Ella tiene pelo poco. Ay, ay, ay, ay.